Estos días en Córdoba, en la Asamblea de la APDHA de 2023, hemos trabajado en el papel que nuestra organización va a tener en el, la exigencia del cumplimiento de los derechos humanos. Como organización no podemos consentir que sigan existiendo las vulneraciones de derechos humanos que sufrimos en Andalucía. Y por eso, desde las distintas delegaciones de las distintas áreas, hemos organizado el trabajo para insistir, como llevamos más de 25 años haciendo, en la necesidad del cumplimiento de los derechos humanos para todos y todas los ciudadanos que viven en Andalucía.